hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal esta vez os traigo una vela iceberg hecha con cera de gel vamos a ir paso a paso y veréis que es muy fácil de hacer aquí tenéis lo que vamos a emplear es un molde para hacer volcanes pero yo voy a hacer un iceberg. Eh, la cera en gel ya vamos a echar el trozo que vamos a emplear Así más o menos lo que nos va a ocupar el molde. Si nos sobra algo, pues bueno, no pasa nada. Lo guardamos para otra ocasión. Le ponemos eh, a calentar en nuestro hornillo al baño María. Y le vamos a poner eh, una mecha de ya parafinada. Ya sabéis, si no la podéis conseguir parafinada, es muy fácil parafinarla sin casa. ¿eh? Ponemos la mecha... Eh, doblamos un poquito lo que nos sobresale, porque a continuación vamos a ponerle esta plastilina. Plastilina escolar, no os complicáis la vida. Plastilina escolar. La aseguramos bien al, al contorno del molde para que no haya ninguna fuga. Sí, poco a poco. Ahí, vamos asegurando bien. Le damos, aunque sea dos vueltas, para asegurar bien eh, que esté bien sujeta la plastilina al contorno del molde. Así. Vamos a cortar ya la mecha, el exceso de mecha. Que no sea suficiente para sujetarla con el porta mechas. ¿eh? Este que tengo ahí. Bueno, vamos primero a ponerlo en el vaso. Y ahora con este sujetamechas, portamechas, ponemos la, la mecha. Así me va a quedar un poquito bajito. Voy a darle la vuelta mejor. Y aquí lo centramos. Que nos quede lo más centrada posible. Bien, y esperamos a que se nos vaya derritiendo la, la cera en gel. Ahí más o menos. Bien, esto es un tinte, una anilina líquida que vamos a emplear con la gelatina. Bien, ya tenemos fundida la, la cera en gel. Vamos a coger muy poquita cantidad de, de esta anilina. Ya es que voy a ayudar de una varita, de un palito. Y voy a manchar la punta. Y voy a hacerlo cuantas veces necesite, simplemente manchando muy poquito la punta hasta lograr el color que yo quiero si le echáramos una gota quizás nos pasaríamos de tonalidad y de intensidad y quedaría demasiado oscuro, queremos que nos quede un azulito un poco más claro bueno, estas, estas anilinas son especiales para, para hacer velas, ¿eh? no vale el colorante anti alimenticio, ¿eh? no no no eh... Tiene que ser eh, anilina AAA y para hacer el gel mejor líquida. Voy a añadir un poquito más. Bueno, mientras os comento que este vídeo va a durar muy poquito. Os recuerdo darle al like si os gusta el tutorial. Eh, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y bueno, eh, me podéis dejar comentarios cada vez que os pregunte cualquier cosa en la comunidad. Así un poquito más de, de azul. Veis que va cogiendo poquito a poco la tonalidad que, que buscamos. Bueno, revolvemos un poquito, ya veis que se ha integrado muy rápidamente la anilina en, en el gel. Si quisierais le podríais añadir ahora unas gotitas de esencia a la vela. Yo esta no se la voy a aplicar. Y vertemos el, lo que está para fin en gel en nuestro molde. Así poco a poco hasta llegar arriba. Y voy a dejar un poquito más para hacer una pequeña base. Así hemos llenado. Y ya, bueno, voy a colocar un poquito mejor la, la mecha que se me ha movido así centradita y ahora terminamos con de echarle eh, la cera de gel que nos quede esa pequeñita base así más o menos ay que ya cubierto por todos lados esta cera que me ha quedado la reservo para un próximo tutorial Bien. hemos dejado de enfriar ya la esta cera C eh, se enfría mucho más rápido que la parafina normal que la cera normal han sido como dos horitas y así con cuidadito vamos desmoldando esta cera en gel es muy frágil, ¿eh? recordad, es muy frágil Vamos a, a cortar lo que... Este sobrante De la punta de, del iceberg Aunque tampoco pasaría nada que se lo dejara eh. Pero queda más bonito estéticamente así Y por este otro lado un poquitín solo Ahí Bien Vuelvo a ponerlo momentáneamente en el molde porque vamos a echarle el agua a nuestro a nuestro recipiente Podéis ser eh, un recipiente como este o uno más grande, lo que queráis Más pequeñito no, lógicamente, pero sí más grande y podéis hacer varios y te ver Si echamos del agua, sin llenar de agua Y ahora posamos Nuestra velita Dentro de nuestro recipiente Y veis que el agua no Llega a la mecha ¿eh? Eso es muy importante Y aquí tenéis el resultado final Vamos a encenderlo Para que veáis Así Y bueno Muchísimas gracias por Por ver mis tutoriales Espero que os haya gustado este vídeo, veréis ahora un poquito más de cerca la, la vela, que os la acercaré, ahí tenéis, mirad qué bonita y qué resultona es, bueno, muchísimas gracias y chao.